4, 5 Eu peguei um peixe vivo 6, 7, 8, 9, 10 Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou 7, 8, 9, 10, mas fugiu mais uma vez. Porque o que deixou fugir?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 Donde sea que mariva iba, que mariva iba, que mariva iba, donde sea que mariva iba, el cordero también irá.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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte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 Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera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 si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té. Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos a tomar el té.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 La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca. El perro y el ratón Ay, o oh, el de río El cat, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, o oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo el queso se queda solo, hay oh el río, el queso se queda solo. Diez botellas verdes colgando en la pared.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 Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurra caer Habrá ninguna botella verde es colgando en la pared La es de la manzana ma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 La I en el iglú, I, iglú. La J en un jarrón, jarrón. La K en un gatito, ca, ga, gatito. La L en una hoja, o, hoja. La M está en un mono, mo, mono. La N en nariz, nariz. La O en un omelet, omelet. La P en un pai, pa, pay.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 Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, mi hijo John. cama con su pantalón puesto un zapato puesto y el otro no diddle diddle dumpling mi joyo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 Patitos compraron el desayuno, comieron hasta no querer comer más. Uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato. Deseo jamás haberlo puesto en su plato.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 el reloj marcó cuatro y el ratón bajó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón sube al reloj. El reloj marcó cinco y el ratón bajó. Hicoridicoridoc.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 Dumpty Dumpty.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 se cae en seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te quiere Pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico. Cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Soy una tetera pequeña y fuerte. Déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetea pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame